Buenos días, este vídeo se lo dedico a los estudiantes de niveles altos de español C1-C2 por el ritmo con el que voy a hablar, el vocabulario que voy a usar, vamos a hablar de un aspecto un poquito cultural, vamos a hablar de nanas. Hacía mucho tiempo que no colgaba un nuevo vídeo y podéis intuir un poquito por qué y la verdad es que después de ese tiempo entre pañales podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar de conciliación laboral, imprescindible si queremos que el número de nacimientos aumente. Podríamos hablar de la baja maternal, que son cuatro meses en España y que es insuficiente si queremos criar a un bebé. Podríamos hablar de dar el pecho, podríamos hablar del de mismo acto de parir, de la importancia de las matronas, de todo el sistema de salud alrededor para que el parto sea una experiencia emotiva y no traumática. Podríamos hablar de varios aspectos, o de muchos, que además pueden ser tema de examen en el, en el Cervantes, si os vais a presentar. Pero he elegido a las nanas porque en las nanas el lenguaje tiene un rol curioso. En las nanas hay lenguaje, hay información, no es solamente un canto, un sonido, sino que se le dice algo al niño. Cuando el niño es muy bebé, no entiende ninguna palabra, entonces esto tiene dos aspectos que me parecen curiosos. Por un lado, no está la importancia en la información, sino en cómo se dice. No en lo que se dice, sino en el cómo se dice. Por ejemplo, si yo le digo a una, a un, le canto en una nana, duerme mi niña, duerme, la niña no entiende que le estoy ordenando y además en imperativo que se duerma, sino que le estoy creando un ambiente de paz, de tranquilidad, para que ella se duerma con seguridad, con, con, con placidez. Y esto tiene como, como consecuencia que de lo primero que le estamos enseñando a los niños al enseñarle el lenguaje, es una comunicación con amor, una comunicación donde todo el cuerpo, todo el entorno te está intentando decir algo, y esto cuando viajamos o estamos en el país del que estamos aprendiendo el idioma, si venís a España, por ejemplo, si venís a Andalucía, que somos bastante expresivos, pues enseguida nos damos cuenta que muchas veces no entendemos lo que nos dicen, pero sí lo que nos quieren decir. Por otro lado, como hemos dicho, los bebés no entienden la letra. ¿A quién le cantamos entonces esas letrillas, esas pequeñas poesías, esas composiciones que muchas veces han escrito los poetas, quizá a nosotras, a las madres, a las que han creado esas letras, porque además aventuro que cada madre crea y recrea otra vez las letras de aquellas nanas que recuerda. ¿Y qué nos contamos las madres en España? Pues realmente no sé mucho, pero sé las que me cuento yo, las que me canto yo, que son, al fin y al cabo, una recreación de las musiquillas que yo recuerdo. Os voy a traer tres. Estas tres nanas que os traigo, para mí, son muy representativas de la cultura española, pero quizá para alguien de otra comunidad o de otra familia cercana a la mía, pues no lo son. Pero bueno, sí que son populares, ¿vale? La primera se llama A la nanita nana. Y nos decimos A la nanita nana, nanita ea, mi niña tiene sueño, bendita sea. Fuentecilla que corres clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando lloras. Calla mientras la cuna se balancea, a la nanita nana nanita neea. Es decir, le pedimos a la naturaleza que se calle para que la niña duerma, por fin. La segunda se llama Duerme Negrito. La cantan las versiones más famosas, son de Atahualpa Yupanqui y de Mercedes Sosa. Y los dos son cantautores argentinos. Y dice así, dice... Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. ¡Catachumba! <ríe> es decir, que si te duermes vas a tener muchas cosas y si no te duermes va a venir el diablo blanco. Y la última es La nana de la mora, que es muy famosa, con letra de Paco Ibáñez. Y esta sí que es una amenaza en toda regla. Dice, que no venga la mora, la mora de dientes verdes, toda la noche ligero mi niño duerme. Duerme ligero mi niño, que si la mora viene, en el sueño escondido no podrá verte. La mora grande, la mora de dientes verdes, no llames a mi niño ni lo despiertes. Y daba miedo ¿eh? cuando te la cantaban de pequeña. Bueno, pues con esta cancioncilla os dejo. Como veis, hemos cambiado el escenario de los vídeos porque con un bebé es difícil grabar en casa. Y si habéis visto muchos cambios de luz, pues más cambios os esperan si estáis esperando a ser padres. Lo cual os felicito. Disfrutad, amad y sed felices. Un beso.